Hola ¿qué tal soy Wilton Martínez en este día te voy a enseñar cómo quitar el error que es en pantalla, el error 70 ceros y un 4, listo, un error de tubos, ¿vale? Lo vamos a quitar reseteando, listo, ahora en la descripción está el link. Para que lo descargue, ok. Eh, ya teniendo los, los archivos ya descargados, vamos a ejecutar el programa. Lo ejecutamos. Lo importante es que esté conectada al cable USB. Es importantísimo Si, por ejemplo, tienes conectada por Wi-Fi, no te va a funcionar. O que siempre la hayas usado por Wi-Fi o Red y salga este error, vale. Y es vital que la conectes, vale, USB antes que salga el error triple ¿Por qué? Porque ese error sí no te va a dejar hacer nada. Listo, listo. Ok, aquí abre el programa damos clic aquí en la parte izquierda que es la que está sin escáner ok, acá se nos muestra esto que está acá esta ventana, aquí abajo damos clic y vamos a comprobar que haya conexión USB si no te muestra ningún error perfecto, está bien pero si te muestra el error, cambia de cable USB cambia de puerto hasta que ya te muestre bien recuerda que debe estar en modo de reparación así como ves en pantalla, listo, ok y acá, ok, listo entonces, ¿qué hacemos? ojo oh vamos a aquí donde dice individual adjustment, listo. Vamos a donde dice counter reset. Y acá hay varios reseteadores. El que vamos a usar, vale, es este, el que dice in tube así counter, o sea, eh, el reset del, de los tubos, que tubo de tinta, listo. Le damos clic aquí. Este error es normal. Lo que no sería normal es que esto pareciera con rayas. se si parece con rayas no es el reseteador original así que por favor contáctame créeme te voy a garantizar solución Sí o sí. damos clic en aceptar damos clic aquí debemos aparecer INPUVE que es el reseteador del error ¿listo? según el manual según pantalla damos clic en ejecutar aquí dice una advertencia se va a resetear el contador se deja ok damos clic en ok y listo ahí quedó reseteada listo que hay que hacer ahora pues cerramos la ventana del programa correcto y le pedimos al cliente que apague la impresora desconecte los cables usb y de corriente y espere tres minutos pasado tres minutos la enciende y ya está listo ok si te, te gustó este vídeo dale aquí me gusta que suscribirte y click la campanita para que cada vez que suba un vídeo te notifique Hasta luego Martínez